Estás en la tarde de la radio, estás en Radio Mix, me quedo con vos y para vos hasta las 4 de la tarde, pero ya llega ella, la conductora de Arroba Joven, y me trajo un equipete que ni te cuento, pero le voy a dar la bienvenida a la flor. De Radio Mix, ella se llama Laura Domínguez. Hola, Lauri, ¿cómo va? ¿Cómo es eso de flor, Karina? A ver, explícame. ¿Me tenía preparada una corona y no me animé a ponerme la porque para demasiado ridícula. ¿Por qué? ¿Por qué estaba... no. te la podías poner? Tenía... Creo que te muestro mi corona y me he con las flores que Me encanta. me no. no, es... ¡Feliz qué... primavera para encanta, todos! ¿Qué te quita lo bailado? <risa> no, a mí no me lo quita nadie, te digo que bailé bastante. <risa> si bueno, baile. Mauri, buen bueno, programa, gracias, gracias, gracias. Bueno chicos, eh, bienvenidos a Arroba Joven. Hoy estoy justamente con tres adolescentes, eh, dos de los cuales adolescentes actuales yendo a la escuela, Catalina y Mati, y a Eliana, que la tenemos allá en Buenos Aires, eh, estamos conectados desde Buenos Aires, quiero hacer calor, me, me diste calor a Migueliana, mira, me saqué ¿Así? todo. ¿Vale? <risa> <risa> bueno, ellos nos van a contar, eh, primero se van a presentar, a ver, vamos a empezar por, por quien quiera, Matías. Bueno, arranco yo, rompo el hielo. Dale. Eh, bueno, yo soy Gutiérrez Matías, soy el alumno, no, alumno no sería, sería como un integrante más en el grupo de Laura, es un Terminando Una lástima ir al colegio Bueno, acá seguimos ¿ca? Cata Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Catalina Bota También soy una integrante más Del grupo de Laura También cursando sexto año Eliana Bueno, yo soy Eliana eh, Ahora estoy viviendo en Buenos Aires Pero soy de la costa eh, toda mi vida vivido allá, y bueno, nada eh, soy estudiante, acá estoy estudiando cine. Eh, hace mucho calor, como ven. <ríe> y nada, también me invitó uh, me contó mucho sobre el programa, y bueno, me interesa hace un montón, así que es un placer estar acá con ustedes. Gracias. Bueno, hoy, más que nada, los quiero enfocar sí, desde la juventud. Ustedes saben que entramos un mes que es el mes de la primavera, y que primavera significa juventud, ¿no es cierto? y qué más que tenerlos a ustedes tres, y contarme obviamente en situaciones totalmente diferentes, en una situación de cuarentena volvemos a, a lo mismo, más que nada le invité a Eliana, y después les voy a contar otra situación con Eliana, eh, en una alumna que ya fue partícipe de la primavera en Madariaga, de cómo lo festejan y demás, y tener la visión de cada uno de ustedes, Matías y Catalina, de, de esta primavera que nos tocó vivir, ¿no? Tan atípica y, y tan distinta quizás a otras primaveras. Eh, Eli, contanos un poquitito cómo viviste vos en aquella época, la primavera en Madariaga. Sé que hacen unas fiestas infernales. Sí, bueno, eh, con los estudiantes, el día de la primavera es el día más importante eh, porque nos preparamos todo el año para lo que el desfile que se hace allá. Se corta toda la calle. Eh, hay desfiles de todas las escuelas, todas las organizaciones. Eh, los chicos están armando siempre durante el año un momo, que es un muñeco gigante eh, con una temática de un tema importante del año. Por ejemplo, cuando yo crecí, era el de los fondos buitres, y habíamos hecho un buitre gigante. Y bueno, y adentro lo rellenan con fuegos artificiales. Eh, los chicos lo que, lo que hacemos es antes del desfile nos vamos a embarrar hacemos un pozo gigante nos embarramos y desfilamos eh, embarrados <ríe> muy divertido y después de recorrer todas las calles del centro de María, nos vamos hacia, hacia el polideportivo donde está el Momo y es la quema del Momo que es, es como lo más emocionante como el clímax del día ¿no? Eh, es hermoso es hermoso la verdad es una los chicos que se embarran son los chicos de sexto año, justamente, los del sí, último año. Los que egresan. Todos los, los de todas las escuelas que egresan se juntan, nos embarramos y bueno, después se quema el momo, hacemos como una ceremonia en que todos agarrados de las manos, girando alrededor del momo y, y es hermoso. Es muy parecido a mi época, che. Te estoy hablando hace millones de años atrás, en el 81, y a no nos embarrábamos, pero sí los pingis alguna tomadita teníamos en los pingis que todos. Con el momo, eh, justamente también el momo se, se quemaba en Madariaga, hace unas fiestas alucinantes. Mati, contame vos desde tu lugar eh, las anteriores, quizás, experiencias de Pinamar, a cómo se, se festeja mm. el día de la primavera, si es tan fuerte y... como Madariaga. No, no, no, no, tan fuerte no creo. No, yo llevo a la escuela 5. La primera no hice en la escuela 5, y me acuerdo que en primavera se hacía una bicicleteada en su momento. Y era a llevar unos momos, como se dice, unos muñecos gigantes, y hacer la bicicleteada a todos. Obviamente, la bicicleteada eh, adornada de flores, o sea, eh, acostumbrada a la temática. ¿Y cómo festeja una adolescente, Catalina, el día de la primavera, acá en Pinamar? En mi punto, lo que yo hago era juntarme bueno, con amigos, que esta pandemia no nos permitió, eh, fuera de horario escolar, porque en el horario escolar al otro día hacíamos a veces un picnic con algunos profesores, y nos juntábamos con amigos, salíamos a la playa o a una plaza, comíamos algo y nos quedábamos hasta muy tarde. Pero bueno, la pandemia no nos permitió este año. Mati, vos en tu caso? Mm, sí, generalmente me juntaría, si no hay pandemia y no habría cuarentena, me juntaría con los chicos, me iba a una plaza, aprovechando el día, el solcito. Porque la verdad que la primavera ya arrancamos con días soleados, días calurosos. Sí, sí, y ahora como hay cuarentena, no, no me juntaría. Hay que ser protocolar. ¿Ustedes han ido a los desfiles que se hacen en Madariaga? No, yo en mi caso No. no. No, no han dado la oportunidad eh, bueno a ustedes eh, eliana desde allá cómo se sienten con esta situación catalina en tu caso especial sé que esta situación de, de la cuarentena eh, seguramente a todos les ha bloqueado un poquito el proyecto de que han tenido se ¿sí, cata que tenías un proyecto importante para este año cómo te sentiste qué te pasó y al principio fue muy triste porque bueno para el que no sabía yo me iba a ir eh, tenía un viaje planeado, me iba a ir a Sudáfrica, yo soy partícipe de una iglesia llamada Jesús es Vida, eh, donde teníamos un proyecto muy importante, que era un campamento cristiano, eh, donde no íbamos a ir a Sudáfrica, y nada, con el tema de, de la pandemia, los aeropuertos se cerraron y todo. Menos mal que no viajamos y no estaríamos pasando la pandemia allá. Pero bueno, muy triste, la verdad. Eh, esperando que el año que viene... Si Dios quiere, eh, salga todo bien y podamos hacer el viaje. Mati, eh, a Mati, ¿cómo estás viviendo? O sea, de no. ayer, el tema de la primavera, ¿cómo te gustaría cómo estás viviendo sí. este sexto año los dos? Ayer, arrancó la primavera la vi mal, hacía mucho frío. <risa> ayer fue la primavera. Entonces, no, sí, antes de sí, ayer, como, perdón, antes de ayer. ayer bueno, Arrancamos mal ya bueno, la primavera. Si hizo frío, no, estuve todo el día abrigado en casa. Y nada, no, no salía a decir de mi experiencia. O sea, yo estoy más concentrado en lo que es el tema del estudio. Ahora, habré salido, sí, dos, tres veces. Vos también tenés un emprendimiento, Mati, ¿no? Eh, Ajá. Porque me hiciste alguno que otro videito. ahí, estás uh -huh. impulsionando la tecnología, contanos. Sí, sí. Y con, ahora con los videos... No estoy tan pendiente ahora, sino que estoy, me estoy sentando mal en lo que es diseño. Estoy haciendo diseños como para el stream, que arranqué hace unas semana, así, para que no sepan lo que es el stream. Es como la radio, pero es como televisión a través de una plataforma. Manejamos todo. Y poner que arrancarse una semanita, y todos los diseños que se ven en mi stream son los hice yo. Pero, ¿cómo es eso? Porque yo sé que streaming es, eh, por ejemplo, yo quiero entrar a streaming, entro pa, para ver alguna obra, ¿no es cierto? Eh, en este claro, caso, o sea, lo que el streaming, en pocas palabras, es eh, lo que es la televisión por una plataforma de Internet. Y que te veo a vos en ese streaming. Claro, me ves a mí pues, haciendo distinto tipo de contenido. Puedo reaccionar a videos, puedo reaccionar a. Eh, a videos que la gente me pase a mí, leo el chat, o si no me la paso jugando juguitos de terror, o me paso jugando con la gente del chat, o si no, puedo hacer un IRL, que los IRL es como que vos hablas, interactúas con las personas que te está viendo. Mira vos. O sea, a mí la verdad que me hablan en estos términos, ustedes definen el IRL, el futuro, y no sé cuánto más, y no entiendo nada. Porque la tecnología para mí me supera. Quise entrar a comprar un ticket, a una obra y no pude, así que estoy probando todavía. Karina lo sabe, de la radio. Eli, contame vos un poquito, Buenos Aires, cómo está con este tema de la primavera, cómo fue, cómo fueron las plazas, qué pasó con los adolescentes, Porque estamos todos medios pendientes, hubo muchas cartas de pedidos, de que los chicos, por favor, se quedaran en sus casas, sí. de que no, no hicieran juntadas, María de Pinamar está complicadito. ¿Cómo está Buenos Aires con este tema de la primavera? ¿Cómo estuvo? Buenos Aires, mira, la verdad que... Eh, lo que se ve en la tele es muy diferente en realidad a lo que está pasando acá. Eh, como que la gente ya está muy relajada. ¿Viste? Eh, te vas a una plaza a esta hora y está lleno de gente. Eh, como que ya no hay, no hay una seriedad como se tomaba antes al principio, ¿no? Y más ahora con estos días de calor. Eh, ¿Qué sé yo? Acá la gente, viste, vive en departamentos. Es como que es un poco más duro el encierro, más que allá en Pinamarca, en la costa, que tenés tu casa, tenés tu patio. Eh, no sé ir a la playa, acá no, acá la gente está en monoambientes o con un balconcito así que no te da el sol. Eh, entonces, en parte, bueno, es entendible, y acá la, la primavera, la verdad que bastante gente por todos lados. Eh, no sé si es tan, tan como allá, viste, que es tan especial ese evento. Eso no lo vi, no lo vi, pero, pero vi que había muchísima gente en la calle. Escúchame, Eli, el barbijo, la distancia social, el mate, esas cosas, ¿qué pasa con ustedes? Estamos hablando sí, sí, de adolescentes, justamente. Sí, sí, justamente. Eh, mirá, ves, vas a la plaza, ves gente con barbijos, ves, los ves reunidos, y te respeta un poco en la distancia social, pero, por ejemplo, vas caminando 8 de la noche, yo vivo cerca de muchos bares, eh, y la verdad que no se, no se no. respeta, o sea, pasás, que están muy amontonados, eh, como que ya te digo lo que dije recién, eh, la gente ya no se lo toma en serio, me parece. ¿viste? Como, como que se relajó, eh, pasa cada también. Claro, exacto. Nos ¿verdad? hemos relajado exacto. más y como que contagiamos contagiemos, y esto de la primavera se esperaba sí. un poco, Catalina, vos en tu función de, eh, justamente en ese día, o lo que pasó la semana ante, anterior, sabemos que Madariaga eh, cerró bastantes lugares, Pinamar no fue el caso, ¿Pero cómo lo viviste vos? Este, ¿Viste algún movimiento? Yo salí a la noche y no vi nada. No había ningún adolescente dando vuelta Y en la playa, el día 21, salí a caminar y no veía nada. No sé si hubo una, una reunión o no. Sí, eh, no. Yo eh, trato de no salir mucho, pero un día antes de... de la, no, miento. El día de la primavera eh, acompañé a mi hermana, que se iba a juntar con dos amiguitos de la primaria, a, a ir a dar una vuelta por la placita y había gente, en la plaza de Valeria de Pinamar había bastante gente, sin barbijo y bastante juntos, no respetando, pero acá en Valeria, en la plaza yendo para el centro, eh, había bastante gente, me sorprendió, pensé que no, que no iba a haber mucho, pero no, había, había bastante, eran más que nada chicos, nenes de bastante. 10, 12 años es como que, sí, es verdad, no hay que tener miedo, ¿no? Pero no hay que... Hay que ser protocolares, hay que prevenir ante todo. No, yo por ejemplo, un sí. día antes que arranca la primavera, me, me, me vinieron a los chicos para ir a caminar y fuimos de mi casa que yo iba en Grillo Tende, fuimos hasta la playa y hacía un viento, y pero vimos poca gente en la playa, había poca gente. Y nos fuimos a la... ¿Viste la plaza eh, al Frente del Viejo Lobo? No sé si te ubicás. ¿la? ¿Viejo Lobo? Sí. Acá en el centro. El, el, el monu sí, Monumento a Unge, creo que era. Sí, sí, sí, ahí donde estaban. Bueno, están, ahí había, había grupitos de gente también, o sea, no están respetando o sea, no están con barbijos, están amontonados también. Claro, también puede ser que sean familias, ¿no? O, o chicos. Que están no, no, no en... yo por lo que veo eran todos jóvenes. Todos jóvenes. Todos Ese jóvenes. Es, es un poquito lo que estamos temerosos hoy hoy mm. en día con, con los adolescentes, con la juventud, ¿no? De que por favor se les está pidiendo que tomen conciencia un poquito por nuestros mayores, pero también hay que entenderlos a ustedes. O sea, eh, en cuanto a Eliana, bueno, ¿estás estudiando cine? ¿Estás haciendo las clases presenciales o no? Eli? No, no, no. No, todo, todo por Internet. Todo por Internet. Bueno, y sobre todo uh -huh. Catalina y, y Mati, que estaban en el ulti, están en el último año sí. de secundario, eh, hay que comprenderlos, eh, ¿qué se siente? Porque si bien ustedes no tenían planeado un viaje, sí tenían su entrega de diploma, que es toda una incertidumbre. Claro. Eh, todo se, planeado. Todo planeado, esto de estar este, saliendo, su última etapa, eh, la flor de la vida, ¿no? el adolescente empieza en estos calorcitos a querer salir y... ¿Y cómo los contenemos? ¿Cómo, cómo los tenemos? ¿Qué Es lo que se siente y es lo que, lo que quieren. Eh, ¿Cómo hacen? Díganme, ¿qué piensan? Porque no, yo puedo pensar por mí, pero no puedo pensar por ustedes. ¿Quién me cuenta primero? Ahí va. No ¿Querés que hablar, Cata? No, no, hablamos, Mati. Okay, por el momento, <risa> lo que sentimos, bronca. Bronca... A morir, teníamos todo planeado, ya teníamos más o menos dónde íbamos a hacer la fiesta, egresados, todo. Pero dieron cuarentena y tuvimos que suspender todo. No, no, es como que no pudimos disfrutar todo el año, o sea, fue todo un garrón, tres días que fuimos al colegio presencialmente. Todo es un garrón. Lo sienten así, como que es un garrón. Vos, es como tata... un golpe de la vida, ¿viste? Cuando Argentina perdió el Mundial. Bueno, algo así lo sentimos. Pero que no dura un ratito, porque lo de Argentina no. cuando perdió el mundial duró, duró tres días sí de duró. bronca. <ríe> sí. Y ahora, viste, dura, no sabemos hasta cuándo. Es eso, ¿no? ¿Vos Cata? Sí, también es bronca, angustia, tristeza, porque nada, era el último año, teníamos, como dijo Mati, bastante proyecto ya teníamos pensado dónde íbamos a hacer eh, la fiesta, eh, teníamos pensado cómo íbamos a juntar la plata y eso, y bueno, eh, aparte fueron tres días que nos vimos porque eh, comenzó la pandemia y bueno, eh, no nos queda de otra. Es, muy, es tristeza porque no los puedo ver, eh, no podemos pasar este último año juntos, eh, salir, divertirnos, eh, así que nada, es una mezcla entre tristeza y bronca. Bueno. Sí, es real. Eh, eh, vos, eh, Eliana, eh, los comprenderás it's... a los chicos porque vos tuviste tu fiesta, vos tuviste es? tu sexto año. Eh, hoy seguramente estás en Buenos Aires eh, queriendo disfrutar porque sos joven. ¿Qué edad tenés? 22, la semana que viene se me congeló. Ay, se me congeló vos también. Pará. Ay, ¿qué pasó? Hola, volví. Ahí está. Volví. Vamos, me fui, me había ido yo, eh, no era el... ah. eh, Me había ido yo, me había perdón. Asustado. Creo que me salió una mal, mala palabra por ahí. No sé si habrá salido al aire. No, No no. No, nada, no te nada. Bueno. Por ahí yo dije algo, no me jodas que se me coló. si sí, de yo. <risa> bueno, son cosas, son los bastantes de la radio, che, y esto, estamos es con adolescentes, estamos jóvenes y estas son las palabras que usamos. Siglo <risa> eh, la... sí, XXI comprenderlos a ustedes, realmente son los valientes y son los guerreros de este año. Eli, eh, vos tuviste tu fiesta de la primavera, ¿qué le dirías a ellos dos que realmente este, están pasando por esta situación tan rara? Este 2020 no lo vamos a olvidar nadie, menos los estudiantes, ¿no? La verdad que va a ser algo que, que lo vamos a recordar por siempre, eh, sobre todo, bueno, ellos que, bueno, en un día tan especial como es eh, el día de la primavera para los estudiantes acá en Argentina es, es como muy importante. Eh, y bueno, nada, chicos, es lo que toca. Así que um, en algún momento yo creo que se va a poder festejar eh, y que van a terminar la escuela con, como todos. Así que, nada, aguantar un poquito más que ya va a llegar. Sí, y fuerza Ojalá ojalá, ojalá. Eh, Chicos, yo les quiero agradecer que hayan estado No sé si alguno quiere decir algo más Yo quiero presentarle y contarles que Eliana En mi proyecto de radio Habíamos estado hablando Esto te va, Karina, se va a enterar ahora Y va a ser eh, mi proyecto físico de radio Mi panelista, si estaba acá en, en Madariaga eh, Pero bueno, vamos a traer pronto Como el programa es justo de adolescentes eh, una adolescente que tenga un Buenos Aires, vamos a traer muy pronto una sorpresa para Robar Joven, un trabajo en equipo, eh, ya, ya estuvimos charlando, pero la sorpresa la vamos a contar más adelante, Liana, ¿te parece? Oh, me encanta, me encanta que haya sorpresa, me encanta. ¿Te encanta que haya sorpresa? Bueno, pero mirá que la sorpresa estás incluida incluir a vos ahí, ¿eh? Obvio. Oh, ¿Sí? Bueno, y a los jóvenes, a ustedes, Cata eh, a Cata y a Matías, que tuvieron el valor de, de venir, porque yo les pedí eh, quién podía estar en la radio y nadie se animaba, eh, están como medios así guardados este, y los reentiendo. Les agradezco muchísimo y decirles que no aflojen, ¿sí? que, que sigan para adelante, que, que yo sé que es un golpe duro no tener su, su viaje, sus salidas, porque yo también fui y viví la primavera y viví un, sexto, un quinto año en aquel momento y es lo más alucinante que te puede pasar y el recuerdo más precioso que te puede quedar en la vida. Pero lo van a tener. Fuerzas, sigan adelante. Y cada uno, esto saben que yo creo que nos va a ayudar a proyectar. Cata, tuviste un golpe que fue tu, yo sé, tu ilusión que tenías con ese viaje, nada menos que a Sudáfrica, eh, y te golpeó la, la, la pandemia. Pero seguramente estás proyectando algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ya tengo varios proyectos eh, en pie. Contando el viaje, tengo varios proyectos en pie con mi grupo de jóvenes. Así que vamos, esperamos a que se levante la pandemia para arrancar con todo. Eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Mati, seguramente tendrás tus proyectos sí, también. Sí, sí, sí. Sí, ese mi proyecto es obtener mi título y irme del país. Ah, ¿Te quieres ir del eh, país? Sí, me voy. ¿A, ir. ¿A, ¿A, a dónde y tengo planeada irme a España o a Estados Unidos. Bueno, ven, son jóvenes, es lo que siempre digo. Es la etapa más linda para nadie nos obliga que tengamos que estudiar, que tengamos que seguir. Cada uno toma la decisión que quiere y tienen tiempo suficiente. Así que, chicos, fuerza, Eli, Cata, eh, Mati, gracias por estar en Arroba @joven <risa> con esta primavera. Gracias a vos por invitarnos. ¿Eh? Gracias a vos por invitarnos. ¿no? <risa> No, siempre. Gracias. Me encanta que estén y que hayan aportado. Y Eliana, se viene con todo, Roba Joven, ¿eh? De una. Se con todo. Así, ¿eh? se viene Me con encanta. todo. Confío en vos. Así que nos vamos Gracias. ya de Roba Joven Nos estamos despidiendo. Chao, chao, chao. Y hasta el próximo miércoles con Laura Domínguez. Y no sé si en este momento estará Eliana, no estará, pero ya se sabrá. Besos enormes y hasta el miércoles que viene. Y nos vamos con Tira para Arriba, que es el tema de Arroba, no sé si ustedes saben, pero no, so, no puede salir en la radio. ¿Quién se anima a cantarlo? ¿Lo conocen? Tira para Arriba. No. no el, el... ¿Eh? el Tira emigranteó"? para Arriba, tira. tira. Si no ves la salida, no importa mi amor. No importa ¿tira vos. Tira. ¡Esa! Gracias chicos, hasta la próxima.